Eso es, eso es inaceptable. Entonces, óyame, esto, Y sin ninguna información. A todo esto que ustedes están discutiendo, lo que he querido decir es que entiendo por qué claro, tiene que irse. Porque claro. si se va o si decide irse Leonel Fernández, estaría admitiendo que su problema es con el partido. No es con el partido. Es con un grupo político que domina hoy en base a esos salarios que hablaba Carolina y a base de esa gente que no quiere que se despida del gobierno para no perder su salario pero la mayoría Francis, de es que, es, ahora es, eso es una visión es, muy corta sí, claro, pero pero es la más, mía pero que es, es que más, el en el es Fernández no puede salir del partido es pensando que, no, que si yo voy a pelear no, con el PLD o es claro. no, no, es, no que es, que es que me quedan tantos aclarando. años de vida útil no. es que llegó el momento de tomar no, una decisión oye, mí, no, es que me están denigrando como político, Ahí. y yo tengo que tomar una decisión, eso no es un problema decir que yo voy a entonces, pelear con esto, con aquel. no Es que entonces, llegó el momento de ponerse los pantalones entonces, de, hombre. Está, lo de es. hombre. Está más o menos la de poner en condiciones a Leonela que se desespere y salte, porque eso es lo que quieren algunos. Ahora, yo, soy, político. yo soy de opinión, incluyendo, que estaría en una posición diferenciada de mi propio líder. Vincho dijo otra cosa, sí. Sí, y, yo digo, que y yo digo que es se quede chifoso. para que eche un pleito institucional dentro de su propia organización, perder. es lo único Va a que quiere.